Noches para todos, para todos los amigos de, de Perú. Son las 7 en punto e iniciamos esta charla de día, del día de hoy con los amigos de Tox Academy. Eh, bueno, empiezo a, a estar aquí muy pendiente de todos. Vamos a empezar a que la gente se, se nos una. Voy aquí a estar pendiente de los comentarios, los saludos para luego sí iniciar el día de hoy. Ya tenemos una persona conectada vamos a, a esperar que se unan unos más y, e iniciamos el día de hoy nuestra charla Buenas noches. Buenas noches, ya empieza a llegar gente, ya somos tres, Ana Fabiola, bienvenida, gracias por estar acá, eh, vamos a, a, a hablar hoy de un tema súper interesante que es la rentabilidad en la óptica, es un tema relevante que, que a todos nos, nos, nos preocupa muchísimo, ya somos seis, hoy quiero comentarles que tenemos una metodología bien importante y es que los que participen hagan comentarios van a tener una muy buena sorpresa TOPSA ha, ha decidido hoy darles una sorpresa por su participación y vamos a tener algo bien interesante entonces los invito a participar ya somos siete muy bien Nino buenas noches bienvenido segundo buenas noches desde Perú aquí los saludo hoy, hoy estoy desde Bogotá Colombia un poco frío creo que ustedes también están Teniendo un poco de frío allá en Perú. Listo, bueno, ya somos ocho. Yo creo que, que es hora de empezar a hablar. Son las 703. Si, si están de acuerdo, vamos a hacerlo. Eduardo, buenas noches. Muy bien, ya, ya somos más. Bienvenido. Bienvenido, Eduardo. Bueno, entonces yo creo que es hora de empezar a hablar un poco. Y eh, el tema de la rentabilidad es un tema que siempre pensamos que es un tema solo para los financieros, que es un tema en el cual si yo tengo un negocio y más una óptica, la rentabilidad se está dada. Eh, muchos de, las, de los aprendizajes que se han tenido es que para darle rentabilidad a la óptica yo compro y multiplico por dos o por tres lo, el precio el costo que tuve y con eso empiezo a garantizar la rentabilidad. Entonces, aquí viene la primera pregunta. ¿Quiénes creen que esa es la forma de generar rentabilidad? Les pido que, que en sus comentarios me digan si están de acuerdo que eso es rentabilidad o si tienen una idea diferente de lo que es rentabilidad, los escucho. Entonces, a ver, recuerden que, que, que hoy tenemos una sorpresa para los que participen y entre más participen, creo que puede ser, me ser mejor la sorpresa. Ya somos 10 conectados. Entonces, eh, ahí en comentarios, ¿qué, ¿qué entiende por rentabilidad? ¿Qué es generar rentabilidad? a un negocio y en este caso a una óptica. ¿Quién, quién me da un comentario? ¿Qué creen que, que es la rentabilidad como tal? Mm, no veo muchos comentarios. Eh, a ver, ¿quién, quién se, se arriesga? Nino, para vos que es rentabilidad, que te veo que ahí es que ya has saludado. Veo que, que no, no tienen ahorita acceso a los comentarios. Son 12 personas conectadas. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de la rentabilidad. Para los pragmáticos, la rentabilidad se resume en algo muy sencillo. Compre a bajo costo y venda a alto precio. Y esa es la, la fórmula básica de la rentabilidad. Eh, digamos que la rentabilidad, si uno lo quisiera ver de esa forma tan pragmática... Sería lo, lo esperado, ¿no? Si, si yo compro al menor costo posible y vendo el mejor precio que pueda dar, ahí estoy generando rentabilidad. Y eso es en parte cierto, pero el problema es que eh, si yo lo aplicara de forma directa, estaría olvidando todo lo demás que mi consumidor necesita. Todo lo, lo demás que tiene que ver con la rentabilidad. No la rentabilidad como una ecuación numérica, no la rentabilidad como una forma de trabajo sino la rentabilidad que puedo generar a través del valor que doy a los clientes entonces aquí viene algo bien importante y es entre el costo y el precio no solo está el menor costo y el mayor precio hay una serie de valores que me ayudan a ser rentable entonces la idea es entender esos valores que me van a generar rentabilidad entonces uno el primero que tiene que tener en cuenta es venga ¿Cómo hago para mejorar mi precio? Y me voy, a, me voy a centrar primero en cómo mejoro mi precio y luego sí voy a hablar en cómo bajo mi costo. Entonces, ¿cómo mejoro mi precio? La primera variable es, ¿qué hago yo diferente de los demás? ¿Qué servicio doy diferente de los demás? Que pueda hacer que yo tenga un mejor precio. Porque los productos, y en el caso de la óptica, que vende una óptica son similares o a veces iguales entre una y otra. Realmente lo que hace mejorar el, el precio y lo que me hace mejorar mi rentabilidad está dado en los valores y esos valores tienen que ver, el primero que todo, con el servicio. Entonces, ¿qué hago yo diferente? Y, y ese es la primera, el primer consejo que les doy. Y, y insisto, recuerden que hoy en los comentarios quien más participe va a tener una buena sorpresa, entonces quisiera que en los comentarios me pusieran ¿qué es eso que ustedes hacen diferente para que ustedes puedan mejorar el precio? y vuelvo a la ecuación que hablamos al principio yo puedo mejorar rentabilidad mejorando costos o subiendo precios y para subir precios tengo que generar valor entonces ahí la pregunta es ¿qué están haciendo ustedes? si nosotros hiciéramos un decálogo, el famoso top 10 de los gringos a las 10 cosas que... Que debemos hacer para mejorar la rentabilidad cuáles serían esas 10 cosas ¿Qué, qué, qué se les ocurre que me quieren comentar, cuáles son esas 10 cosas que mejoran el servicio y que hacen que yo pueda mejorar mi rentabilidad vía precio, teniendo un precio más mejor versus el mercado entonces ya saben, comentarios el que quiera a, apoyarme ahí escucho comentarios de qué creen que pueden hacer para mejorar su precio entonces yo les digo listo para mí la opción de mejorar rentabilidad va vía precio y la opción va vía valores valores agregados valores diferenciales que hago yo diferente entonces aquí es donde empezamos a hablar un poco más de, de la rentabilidad volviendo a la ecuación si yo tengo un mejor servicio puedo subir el precio yo pensaría que sí y, y realmente lo que debemos hacer es sentarnos evaluar cuáles son esos servicios diferenciales que yo estoy dando, cuánto me cuesta dar esos servicios y cómo realmente el paciente cliente está pagando por esos servicios. Entonces, como les digo, mi primera invitación es revisen qué es aquello que ustedes hacen diferente. Después de que eso revisen aquello que hacen diferente, hagan una lista de las 10 cosas que hacen diferentes y determinen qué costo tienen para ustedes, y les pongo el más sencillo, yo garantizo que mi óptica no es sólo biosegura, que ya hoy en día es una ley, sino que sea un ambiente que tenga, que sea adecuado y cómodo para mi paciente, entonces, eh, ¿qué hago yo?, ¿cómo mis sillas son diferenciales?, ¿cómo estoy?, ¿cuánto me costaron esas sillas?, y ¿cómo realmente yo estoy llevando eso al precio que paga el paciente? Entonces, muchos me dirán, el paciente... Eh, siempre va a buscar bajo precio y, y hay una frase que he visto mucho en estos días en, en internet y en los memes y dice que el cliente que se va por precio vuelve por servicio pero el cliente que se va por mal servicio no vuelve por precio y eso es una realidad, si bien el precio es una variable y muchos en muchas compras tenemos en cuenta el precio, al final al evaluar el servicio es superior al precio, y al final la relación que hace el, el consumidor en, en su cerebro es, venga, ¿cuál es el valor percibido que fue lo que yo recibí y cuál fue el precio que pagué? Entonces, ahí es donde viene la verdadera ecuación de rentabilidad. La rentabilidad de hoy es el valor percibido que tiene el usuario. ¿Y qué es valor percibido? El valor percibido es aquello que realmente el usuario encontró y valoró, entonces les pongo un ejemplo, en, en verano creo que el mayor valor percibido y aquí voy a poner un ejemplo peligroso, lo obtiene una Coca-Cola muy fría, ¿no? el, el valor percibido de una Coca-Cola frío en una tarde de verano y ojalá caminando en la playa es muy alto, cosa que no pasaría si estuviésemos con mucho frío y quisiéramos más bien una bebida caliente, entonces el valor percibido es cómo yo recibo de, de esos consumidores ese, ese valor ¿qué es lo que les estoy entregando y qué es ese valor percibido? hay muchas cosas que tienen un valor percibido alto para nuestros pacientes, yo creo que eh, una de las cosas que más valora cualquier paciente es una atención integral entonces aquí vamos a meternos otro concepto y es bueno, ¿cómo así con atención integral? realmente que él vea que recibió una atención en salud visual que le permitió solucionar su problema y no solo le permitió solucionar su problema de salud visual, sino que recibió más. Eso es un valor agregado que se vuelve un valor percibido muy alto. Cosas tan sencillas como hacer una buena inducción al paciente, eh, recopilar todos los datos, tener una, una historia clínica digital que nos permita saber cuándo fue la última vez que estuvo, poderle decirle a él, venga, ¿cómo va usted con su cuadro de hipertensión? Por poner un ejemplo que nos permita darle un servicio integral al paciente, el famoso servicio 360 grados. Entonces ahí vuelvo a la ecuación y a la charla de hoy. El servicio integral, si bien no me genera rentabilidad porque puede ser que necesite me genere más costos, sí me hace mejorar el precio y si yo mejoro el precio, mejoro rentabilidad. Eh, no veo comentarios, creo, creo que, que, que nadie sa, se ha metido al tema de los comentarios, recuerden que eh, los comentarios hoy tienen premio entonces sí me gustaría recibir comentarios sí me gustaría que me dijeran qué es esas 10 cosas que realmente van a ayudar a que tengamos y mejoremos nuestra rentabilidad, no por mejora de costos, yo no vine aquí a hablar a, a mejora de costos, sino a hablar de mejora en el precio vía valor, entonces para mí eso es muy importante, determinar qué es eso, qué, qué valores percibidos y quisiera que me dieran el nombre de marcas que para ustedes les dan valor percibido. ¿Cuáles son esas marcas que, que ustedes tienen y refieren con un, valor, con un alto valor percibido? En el sentido de que tienen un buen servicio, en alimentos, creo que los valores percibidos son súper importantes en términos de que si yo tengo un buen producto, recibo una buena cena y además siento que pagué lo justo por eso, está muy bien. Yo creo que una de las peores experiencias de valor percibido es ir a un restaurante que la comida sea mala, que el servicio sea terrible y fuera de eso tener que pagar un, un valor alto. Entonces sí, sí quisiera saber cómo, cómo trabajamos los valores percibidos y que hagan comentarios. Aún no recibo el primero, pero sí me gustaría que, que, que hoy construyéramos algo alrededor de eso. Y como les digo, la tarea que les quiero proponer hoy es, hagan el, el listado de las 10 cosas que ustedes hacen diferentes. Y ese listado de las 10 cosas que hagan diferentes, mire cuánto le cuesta y verifiquen que ustedes sí están cobrando por eso porque realmente el, el, el cobrar por eso está bien y aquí voy a tocar un tema súper importante para la óptica y es el tema de venga, consulta gratis, yo creo que, que es la mayor perversión que, que hemos encontrado en el gremio porque ¿saben qué pasa con lo gratis? que tiene un valor percibido bajo, muy bajo, entonces si yo quiero mejorar rentabilidad y de entrada estoy diciendo que mi consulta es gratis, ¿qué estoy haciendo? Estoy llevando mi valor percibido muy abajo y estoy generando una desconfianza del consumidor. Y vuelvo insisto en esto que me, que me encantó esa frase, ese meme de que el consumidor que se va por precio vuelve por servicio, pero el que se va por servicio no vuelve por precio. Entonces sí si sí quiero invitarlos a que hagan ese esa lista y realmente miren cómo cómo lo pueden hacer para que realmente eh, trabajemos en eso bueno en trabajar en cómo mejoramos la rentabilidad a través de el valor diferencial el valor percibido y que realmente evaluemos si ese valor percibido está siendo recibido cómo cómo lo interpretan cómo cómo es, qué es lo que espera mi consumidor y qué es lo que espero y me devuelvo un poco a la atención 360 grados yo creo que la óptica tiene una oportunidad gigante y es hacerle sentir al paciente que realmente se revisaron todos los aspectos de la salud visual hoy en día temas como este que estamos en este momento de la tecnología es un tema súper relevante eh, y que nos puede ayudar me dicen que hay comentarios en el chat pero yo no los veo ah. Qué pena con ustedes. Sí, señora, muy bien. Qué pena con ustedes. Acabo de darme cuenta que no había dado scroll hacia abajo. Eh, Ana Fabiola ha participado mucho, muchas gracias. El margen de ganancia, el valor agregado, mi usted el conocimiento que aplico para los pacientes. José Alfredo, me encanta eso, voy a tomar eso. Ese es el mayor valor agregado. Y de ahí voy a hablar ahorita un poco de la marca persona. Eh, buenas noches a todos los que saludaron. El servicio integral en el servicio entrega tiempo, aquí Ana Fabiola servicio integral, entonces volvamos a coger ese, ese, ese, ese concepto de atención 360 cubrir absolutamente todo lo que tiene el paciente, es decir nos, si voy por, por salud visual, no debo preguntar por el resto de, de, de posibles preexistencias, por supuesto que sí temas como la hipertensión nos genera nos genera un, unos temas que revisar en la salud visual, el estilo de vida, lo que hace mi paciente, realmente al final si yo genero un valor donde el paciente sintió que estaba siendo valorado, eso lo puedo convertir en una mejor rentabilidad porque le estoy dando una atención diferente. Entonces miren la diferencia en bajar costo, ¿no? Entonces bajar costo, si yo voy a mejorar rentabilidad bajando costo, ¿qué hago? Consulta gratis, eso no es tan real pero si yo quiero mejorar rentabilidad mejorando precio, ¿qué hago? Atención 360. Y hago una atención completa, tengo unos equipos que me permitan hacer una atención muy bien, tengo una lámpara de hendidura, hago, hago una serie de exámenes adicionales, porque al final eso es lo que le quiero entregar a mi paciente. Entonces sí, sí es importante que entendamos que el servicio integral hace parte, que el conocimiento definitivamente es un valor diferencial importante y que ese valor diferencial tiene que verse reflejado y definitivamente el que aún piense que consulta gratis es un gancho no funciona, miren eh, ese tipo de ganchos y lo gratis siempre es sospechosamente gratis y eso quiero que se lo lleven también el día de hoy entonces cuando hablo de valor percibido también quisiera que ustedes se tomaran el tiempo eh, de preguntarle a sus pacientes qué perciben ellos cuando van a su óptica, cómo se sienten, y, y yo creo que eso vale la pena no hacerlo en, en caliente, porque ni, ni en vivo, sino qué pasa si a los ocho días le mando una encuesta al celular a mi, a mi paciente y le digo, bueno, cuénteme, evalúe mi servicio, cómo le fue, qué ha pasado diez días, ocho días después de que estuvo acá. Eduardo me dice, ofrecer al paciente su necesidad real, yo creo que eso también es algo bien importante, ¿no? Eh, eh, ese, ese tema de, de ser honesto con el paciente y decirle, mire, su realidad es esta y su abanico de opciones honestas pero yo creo que la que usted necesita es esta. Eso me parece muy importante, creo que todos nos hemos encontrado alguna vez, yo no hago consulta, no soy profesional de la salud, pero me la paso en las ópticas y en los consultorios y me he encontrado con pacientes que van y dicen, no, es que me entregaron estas, este dispositivo y definitivamente yo veía mejor cuando no lo tenía, y el profesional hace su valoración y encuentra que realmente era totalmente opuesto a lo que necesitaba, que a veces le recomendamos productos que no eran tan idóneos para el paciente, yo creo que eso es bien importante, y vuelvo e insisto, entonces, el, el valor percibido que se lleva un paciente que, que sale con las necesidades solucionadas es que aquí,